Muchísimas gracias, muy buenos días a todos. Y pues bueno, el día de hoy eh, vamos a tener un curso muy interesante sobre aplicativos que van dirigidos a la reforma fiscal, a la reforma que tenemos en materia de outsourcing, la cual la vimos desde el día 23 de abril del 2021 y tuvo diferentes fechas en cómo se ha ido integrando y cómo ha ido formando parte de esa nueva cultura de el suministro de personal. Vamos a irlo viendo hay muchos puntos muy interesantes que siguen siendo al día de hoy muy controvertidos, les soy sincero, yo no estoy de acuerdo con la parte de la guía del llenado, pero en muchas ocasiones va a ser la manera como vamos a tener y cómo estaremos manejando los temas sobre eh, cómo nos preparando la parte de un contratante, un contratista, y la forma de cómo tener a un personal que lo que se está buscando es protegerlo, darle la seguridad social, darle los elementos de una relación laboral. Y pues bueno, vamos a comenzar con ello, con el manejo de aplicativos eh, y sobre todo esta plataforma del registro del servicio especializado. Va a ser el objetivo que vamos a tener a través de un curso que tendremos. <ríe> Lo primero que me gustaría tomar en la primera parte de este curso un poquito de conceptos básicos generales que nos van a ayudar a entender lo que está sucediendo en diferentes eh, organismos por ejemplo Organización Internacional del Trabajo, Ley Federal del Trabajo, Ley del Seguro Social Ley del Infonavit, pues se abordan puntos sobre qué es el suministro de personal cada uno le da pues bueno su enfoque, sus tintes y podríamos hablar de estas como la manera en que los servicios que consisten en emplear trabajadores con el fin de ponerlos a disposición de una tercera persona física o jurídica. Vean, en todas estas definiciones empiezan a encontrarse elementos importantes. Poner a disposición. Alguien tiene el personal y los pone a disposición de otra persona. Y luego, ley federal del trabajo. El contratante fija tareas de un contratista y la supervisa Tienes que tener muy presente quién es el contratista, quién es el contratante. El contratista, pues bueno, tiene empleados y los pone a disposición a través de un contratante. Muy bien. Ley del Seguro Social. El prestador de servicios pone a disposición trabajadores para que ejecuten servicios o trabajos bajo la dirección del beneficiario en las instalaciones que este determine. Vean, ya no está manejando solamente a través de un solo domicilio, una sola ubicación. Pueden ser diferentes donde simplemente se eh, determine por parte de un contratante. Entonces, habría muchísimos supuestos que todo esto, lo que buscan estos organismos, estas autoridades, pues buscarle esta protección. Ley del Infonavit diría, cuando el prestador de servicio ponga a disposición trabajos, ejecuten servicios, trabajos, acordados bajo la dirección de un contratante. ¿Qué tienen en común estos elementos? Pues bueno, que va a haber una figura, como la vamos a ver ahorita en, en, en cierto, en este cuadro, hay una figura de una sociedad que puede ser una anónima, una sociedad civil, que tiene firmado con sus trabajadores un contrato laboral y que tiene empleados, pero que los va a colocar a través de otra empresa, o otra figura, o otra persona física o jurídica, llamada contratante, en la cual hay contrato de suministro de personal, y puede existir este elemento, un contrato de suministro, o puede incluso ser simplemente, y vean como en la lámina anterior, cualquier tipo de contrato mercantil, civil, pero con lo cual esta reforma no está manejando únicamente hacia contratos de orden laboral, sino pueden ser diferentes figuras y tipos de contrato que independientemente de esta figura, del tipo de contrato, se están colocando para que una empresa los utilice en sus instalaciones o en instalaciones que esta designe. Y con esto, pues es una figura en donde a lo mejor no existiría tal vez más que una relación entre estas, una relación comercial, mercantil, civil, y sin embargo, al haber personas, es lo que va a dar la figura y la necesidad de que esta empresa, el cliente de este contratista, de este proveedor de servicios, pues a lo mejor va a necesitar que le, que le entreguen un registro ante la Secretaría del Trabajo y Provisión Social la que necesita el registro va a ser la empresa contratista que tiene al personal y que ofrece personal bajo un carácter especializado, servicios especializados, que es la única forma o de ofrecer un servicio de suministro o simplemente porque ellos van a estar actuando en instalaciones del contratante. Esa es la figura en muchos casos te diría, pues bueno, la, la figura es, eh, y tratando de buscar y entender a lo mejor ahí, eh, qué es el contrato de suministro de personal, ya no lo veo tan significativo porque la autoridad, la secretaria del Trabajo nos pone una guía y una guía donde sus lineamientos, por eso los indicaba, no estoy de acuerdo, pero sin embargo, esa guía la ven nuestros clientes y nuestros clientes nos van a pedir un REPSE. Y si estás en esa situación, pues ni modo, lo único es eh, o cambiamos de cliente o este, esa figura, si nuestro cliente nos pide, nos exige un registro, pues o tenemos que tener el registro o en caso de no tenerlo, pues, simplemente la relación comercial entre ellos no se va a dar. El cliente va a buscar otro proveedor y el proveedor pues también... Eh, no ofrecerá servicios a, a esos clientes, pero cosa que también el proveedor por eso lo tiene que ver como una un registro el poder contar dentro de un padrón que va a ser por parte manejado a través de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y que a través de este lo que va a buscar es manejar todos los servicios especializados y que esto nació a partir de abril y que vamos a ir viendo esos lineamientos. Y en muchos casos, tal vez sí teníamos una relación de suministro, pero esto brincó a una esfera diferente en donde cualquier contrato mercantil o civil puede dar lugar a una figura de necesidad de un registro. Y lo vas a ver a través de las sanciones y las multas y lo que sucede, el no contar con el registro, pero ofrecer el servicio. Y ese tipo de sanciones no solamente le afectan a la contratista, le afectan también al contratante y por eso tienes que ponerte en la posición de uno y de otro. Entiendo a lo mejor en muchos casos vamos a hacer figuras de contratistas y en la figura estoy de acuerdo totalmente con ustedes. No es una figura de suministro de personal la que pueden estar haciendo, pero si hay personal en instalaciones del cliente y yo fuera ese cliente tal vez me vería en la necesidad de solicitarlo es más en la política en el tema simplemente de que todos van a estar dentro de instalaciones a través de un domicilio social en un domicilio de operación y ya no hablemos del domicilio fiscal hablemos a lo mejor de el domicilio en donde ahí se reúnen clientes proveedores y clientes, muy bien, que son a lo mejor los que están, imagínate un Walmart, un centro comercial, una figura en donde ahí, ahí es donde están prestando el servicio, diferentes proveedores, y ahí es donde están diferentes actividades. Entonces, es una figura que ha sido muy polémica, por eso quiero comenzar de entrada con la guía, una figura en donde te decía, Primer punto, si tu cliente te lo pide, no hay de otra. O, o consigo el registro o consigo otro cliente. Y de la misma forma eh, va a ser. Si tú eres a lo mejor la empresa eh, que requiere cierto servicio, pues vamos a ir viendo también la parte de que tus proveedores, si realmente todos tienen que tener el registro, la realidad es de que si no hay un servicio que se pone a disposición, pues en realidad también no tendría por qué pedirle un registro, obligando a lo mejor ahí al proveedor a conseguirlo cuando llegaran a ser diferentes figuras. Una de las preguntas muy comunes, es el mantenimiento. Muy bien, el mantenimiento no lo es, no es necesidad de un registro, pero si van a estar realizando actividades de mantenimiento de forma preventiva, de forma coordinada, programada y van a estar de forma regular y recurrente en las instalaciones, eso ya lo vuelve la necesidad de un REPSE. Entonces, esta guía, vean, eh, fue lanzada el 26 de agosto, y el 26 de agosto, unos días de que entrara en vigor esto, se da lineamientos no estoy de acuerdo con y además es una simple guía, pero en esta guía que buscando resolver en todo el tema polémico... Con todo esto, pues la verdad es que también le da elementos a que tu cliente exija un REPSE cuando vea estos puntos. Vean, en esta guía que la vamos a ver en la página, entrando a la página del REPSE, ahí está en Grandote, guía para el llenado. Y en esta guía te dice en el numeral 5, ¿qué puntos deben de contar? Y dentro de estos puntos, te dice algunos lineamientos en los cuales son imprescindibles, como es el caso de demostrar el carácter especializado, estar al corriente en obligaciones fiscales, es obligatorio el mantener, eh, vamos, un estar sanos, saludables en el tema fiscal, tanto en materia de eh, impuestos sobre la renta, IVA con el SAT, Así como también en materia de seguridad social o con el Infonavit a través de aportaciones, es necesario estar al corriente. Pero vean, dentro de estas se dan estos lineamientos y ahí por eso en muchos casos, en preguntas que, me, eh, que nos hiciéramos, que nos planteáramos, hoy estoy obligado al Repse al lugar a donde los voy a remitir va a ser al tema de la guía. Y vean, a través de la guía hay que analizarlo, dice... El poner a disposición trabajadores propios en beneficio de un tercero ya es necesario que exista un repse. Ahí no hay duda y es necesario la parte de tener un registro, un repse. Número dos. Y aquí empiezan los problemas. Vean, se desarrollen labores en instalaciones de otra empresa y ya sea de manera permanente, indefinida o periódica, debe de contar con un REPSE. Entonces, el hecho de que ya de forma periódica te contraten, o de manera indefinida, no se sabe cuándo, pero va a venir ciertos días a la semana, es necesario de aquí un repste Y para esto, la empresa que contrates, no debe de mantener el mismo objeto social, ni la actividad económica, deben de tener objeto y actividad económica diferente, no puede realizar lo mismo que tú haces, y entonces se vuelve de ahí un tema importante. Yo lo quiero ver bajo la postura, todo lo que significa tener el registro, que no es sencillo, lo que implica presentar informativas y mantener este registro, así como también, quiero que eh, abrirle los ojos y que vean también los clientes que en el caso de tener un proveedor que mantiene un registro, pues es una situación no sencilla, no es cualquier registro. Y por el cual yo no dudo que los servicios de un proveedor lleguen a incrementarse porque tiene otras obligaciones administrativas y tiene que tener otras preocupaciones, además de ofrecerle un servicio, no sé, técnico, especializado, tiene que mantener en dentro de una base de datos y con lo cual toda esta parte y carga administrativa, yo no dudo, el contratista se lo va a cobrar a su contratante y le va a decir, pues sí, ya soy una empresa que tengo un registro y bueno, esto significa que mis honorarios, mis servicios, pues son mucho mayores a los que venía manejando, aunque esto pudiera poner en el tema, oye, a lo mejor salimos de un precio del mercado. Pues sí, el tema del mercado va a estar con la parte de que si se llega a ofrecer un servicio donde debía de existir cierto registro y no se tiene, hay un riesgo muy fuerte en multas, muy fuertes y a través de figuras en las cuales si se llega a, a, a analizar el tema de simular relaciones laborales en las cuales se estén dando diferentes tipos de figuras. Hay una afectación en diferentes ordenamientos, ¿eh? Código fiscal, eh, ley de renta, IVA, así como también en materia de sanciones muy fuertes en la ley federal del trabajo. Entonces, vean, este numeral 2 ya no me agrada en la parte que dice desarrollar labores en instalaciones de otra y en eso pues, ¿dónde van a realizar a lo mejor el mantenimiento de una escalera eléctrica, de un centro comercial? Pues, tienen que venir al centro comercial. Si yo contraté una empresa que fue por una situación permanente, indefinida, periódica, ya, ¿qué significa esto? Permanente, fijos, te contrato por un contrato, tienes un contrato de un año y donde cada vez que se me descomponga la escalera, vas a venir a repararla eso ya es permanente indefinida pues a lo mejor se descompone eh, no sé en el mes tantas veces o hay que venirle a darle mantenimiento a veces es cuando falla a veces cuando no sé eh, se mantiene prendida no sé por tanto tiempo pero es algo que existe ciertos ciclos o periodos y ahí pues ya lo volvería un tema de necesidad de un REPSE. Eso es lo que tendríamos. Si esto hubiera sido una situación que hubiera sido algo totalmente una figura aislada, contratada, eh, no sé, de forma excepcional, única ocasión, accidental, eso ya llevaría a que no se necesitaría el REPSE y ahí, eh, con esa parte, eso no entraría con esta figura. Lo único nada más que si tu cliente te lo pide no hay de otra. El cliente va a necesitar un proveedor con REPSE y los proveedores van a necesitar conseguirlo para ofrecer ese servicio. Muy bien. Numeral 3 y esto se pone peor porque empieza a poner más más indicios y elementos que el contrato pudo no haber sido de de suministro de personal, pero dice, son indicios que se proporcionan o ponen personal a disposición. Eso de indicios, tómalo como se presume, se lo imagina. Es una figura en donde no era, no existe, no estaba ni en contrato, no existe, no es así, pero se lo está imaginando la Secretaría del Trabajo que ante el desarrollo de una inspección se debe acreditar estos elementos a través de un REPSE cuando al hacer inspecciones se encuentra que hay personal que no es de la empresa y por tal motivo tendría que estar identificado que no es de la empresa y además ese personal se debería de presumir que requiere de un REPSE. Esa situación es la que pone a, todo, a toda persona inquieto que en sus instalaciones si hay gente que son terceros y que están en las instalaciones y ante cualquier inspección, esto ya lo pone. Es ahí por lo que muchas empresas, imagínate los que concurren en un centro comercial. Bueno, van los clientes y están todas las tiendas pero hay proveedores que les prestan servicios a esas tiendas y si lo están haciendo de forma regular, de forma eh, como venía en el numeral 2, permanente, indefinida, periódica, eso ya lo vuelve con el tema y la necesidad de un REFSE. Punto 7, aquí me habla, todas las figuras donde vengan vinculadas por publicidad, marketing, difusión de productos, marcas, deben contar con el Repse. Lo cual pondría que en la tienda, en el centro comercial, pues a lo mejor había gente que estaba vistiendo botargas, que estaba solamente en un área que era, pues de dar a conocer, demostradoras, promotores, que ves a gente que está vestido a lo mejor tal vez de, del producto que están ofreciendo, dando a conocer...